Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos una invitada cuanto menos curiosa, ¿vale? Porque nos va a explicar hoy un poquito a qué se dedica y demás y nada, buenas tardes, Choche, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy bien. Sí, bueno, aquí, muchas gracias por atenderme aquí al canal y que nos cuentes un poquito de qué. De nada. ¿Vale? Pues nada, como mi ¿Vale? gran primera Sí, mi gran primera gran pregunta que hago yo a todos mis invitados es eh, ¿Quién es Choche Conde? Antes, antes de ahora, ¿de dónde viene sobre todo? Uf, a ver, es que es una pregunta, a ver, muy amplia porque sí, sí. ¿Quién es cada uno? Es como muy profundo Claro, claro, o eh, sea, ahí vamos, vamos a la chicha ahí directamente Pues a ver, pues ¿Quién soy, no? O quién considero que soy yo. Efectivamente. Pues pues no me considero más que pues una chica o mujer o también, por qué no decirlo. Eh, pues muy normal, risueña, divertida, que me gusta lo que hago e, e intento disfrutar cada día con ello. Es que no te sé describir más profundamente que eso. Hombre, a verdad. ver. A ver. Eh... Tú ahora mismo, ¿a qué te dedicas actualmente? Vale, claro, esa, esa es otra cosa. Claro, claro, lo que no, te dedicas... claro, claro, primero a lo que te dedicas y cómo, a, de dónde vienes para lo que eres ahora. Tienes tu canal de YouTube, tu comunidad en, en Instagram, tus clases... Entonces, cuéntanos, ¿quién es Choche Conde y de dónde viene? Vale, pues a ver, lo que me dedico ahora y quién soy yo ahora mismo, pues básicamente soy... Entrenadora personal, profesora de pilates, amante del deporte, del ejercicio y de pasarlo bien haciéndolo. ¿vale? No solo de hacer ejercicio por hacer y porque es salud, sino que a la vez pasártelo bien. ¿Vale? Y, y esto viene de, de, de, o sea, yo siempre me he querido de, de, dedicar a algo físico. O sea, siempre he tenido claro, desde bien pequeña, cuando vi que en el colegio había un profesor que hacía educación física, siempre he tenido claro que quería... En, en un principio ser profesora de educación física vale. siempre o sea mucha gente que no tiene claro lo que quiere estudiar yo en este caso sí que lo tenía claro y era Inés. porque entre otras cosas pues yo cuando era pequeñita era gimnasta vale, vale. entonces vengo de venía ya del mundo en el que yo hacía gimnasia cada tarde entrenaba cada tarde deportiva competía deportiva rítmica rítmica Vale. Rítmica. Y desde pequeñita, pues, pues me entrenaba muchas horas y competía a nivel federado. Desde pequeñita hasta bastante mayor, hasta que tuve unos 21 años. Eh, para hacer gimnasia rítmica hay bastante. Sí. Competía a nivel federado, nivel campeonatos de España, etc. Y eso, tuve un muy buen profesor de educación física. Vale. Eh, en aquella época era difícil tenerlos me gustaba mucho cómo lo hacía él me dijo que él había estudiado inef y yo dije, pues yo quiero estudiar lo mismo que estudió pues, mi profesor, vale. que se llamaba Juan Carlos <risa> <risa> que, canario, súper majo o sea, de las pocas personas profes de educación física de la época ya te digo que, que súper bien, y nada, básicamente al final estudié inef después de inef estudié danza vale. porque también soy bailarina o sea, dentro de todo mi bagaje tengo que poner también que soy bailarina de danza contemporánea aunque uh -huh. mi dinero lo gano haciendo entrenamientos, pilates vale. animal flow también y, y nada básicamente yo sabía que no quería pasar mi vida sentada en una oficina eso lo tenía muy claro y al final pues llegué un poquito hasta donde estoy ahora bueno, ya, ya, ya hemos sacado bastantes cosas, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Gimnasta, bailarina, sí. entrenadora, Inés. <risa> o sea, sí. de, claro, ya hemos, hemos pasado de soy una persona normal a he hecho muchas cosas, entonces, claro, yo, yo soy profesor de educación física. También. O sea, mira. Que, yo no. <risa> pero yo pero yo no yo no acabé, yo no acabé Inés, porque me lesioné las rodillas y demás y no la acabé. Entonces, hice magisterio. Claro. De educación física y demás. Entonces, bueno, algo me, me, me resulta curioso que lo tuvieras tan claro y demás porque claro, es, es algo vocacional, ¿no? Sí, que teniéndolo tan claro, yo no estoy en ningún colegio. Para eso me refiero. Vale, porque al final, entre unas cosas y otras, la verdad es que las primeras prácticas que hice en INEF dando clases en un cole no, no resultaron lo, que, lo que, tú creías. que yo esperaba, ¿sabes? Entonces, la verdad que lidiar con tantos adolescentes en aquel momento en el que yo, pues que tenía 20, 21 años, 22, claro. pues me resultó muy complicado. Ahora creo que sería diferente, ¿vale? Porque al final pues ganas una madurez, ¿no? Claro. Pero maravilla. al final decidí no hacer el, el máster en educación, de educación, que es el ¿Sí? que se necesita ahora para, sí, el para ser profesora. El, lo que era la, bueno, antes el, el CAP. Que CAP, sí. Ahora es un máster. Sí, sí. luego pasó a ser el máster. Entonces no, decidí no hacerlo, irme porque eh, descubrí la danza contemporánea, me formé en danza contemporánea y ahí empecé otro camino paralelo. ¿Y dónde vas no, dónde... a hacer algún día el máster, ¿eh? Por eso. Bueno, sí. dónde, te, ¿dónde te formaste en, en danza? Pues en danza me formé en una escuela que se llama Aria, que es en Barcelona. Vale. Se llama Área, Spider um, de Danza y Movimiento, ¿vale? Se llama así, la escuela. Y, y eh, ahí, claro, ¿y, ¿Pero es un máster o algo? ¿Es formación? ¿En qué consiste? Es una formación privada. Vale. Vale, es una formación privada de danza. Viene a ser como. Sabes que hay, por ejemplo, hay unos estudios que sí que son oficiales, que son, se hacen en el Instituto del Teatro, aquí en Barcelona. Y entonces uh -huh. están los estudios de teatro y de danza. Vale. Son un, oficiales, digamos. Pero yo ya tenía una edad entre comillas, mayor, como para entrar a, un poquito ahí. Y me dijeron que esta escuela privada estaba muy bien, que de hecho lo no está, para mí sigue siendo genial, la recuerdo con, con mucho, mucho amor bien. y mucho cariño, sí. Y, y nada, fueron dos años muy intensos de, pues de clases, de, de bailar mucho, de moverte, de trabajar a la vez que estudiaba danza, con lo cual era, porque me los pagaba yo, los vale. estudios de danza. Y yo trabajaba, como no había acabado un INEF, me, me quedaron un par de asignaturas ahí sueltas. Lo que hacía era trabajar en el cine, o sea, no vale. en el cine como actriz, que parece, pues, parece <risa> súper bueno. Vendía entradas y palomitas, ¿eh? Ah, vale. <risa> parece, trabajaba en el cine. No, claro. parece que era actriz, pero no. <risa> Vale, vale. O sea, que trabajabas en el cine de, vendiendo, no, no, vale, no. vale, vale. Mo vendía... oye. Muy interesante, oye, muy me en interesante entrar, también palomitas. muy interesante también que ¿sabes? a mí el Porque cine me, me encanta se... claro, a mí también necesitaba pasta básicamente y tenía que encontrar un trabajo para poder pues pagarme pues eso, la formación de danza que quería hacer, entonces entre el viernes, sábado y el domingo y el miércoles que era el día del espectador, yo trabajaba <risa> por la tarde noche en el cine claro, los días que, se... que viene más gente trabajaba allí claro. y por las mañanas tenía la formación de danza vale entonces iba muy a full con todo eso. ¿Y, ¿Y la formación de danza te dio pie a ser profesional? ¿Llegaste a ser profesional o no? ¿O, o, ya, ver, por que, tu, o ya por tu edad era muy complicado? No, eh, sí que yo considero que, que aún hoy soy profesional de la danza, o sea que si alguien me contrata para bailar, pues yo cobro por ello y, y bailo por ello. También estuve en algunas compañías así más chiquititas, pero súper bien. Y, digamos que ser bailarina profesional dentro de, de aquí de España es muy complicado siempre tienes vale. que compaginar con algún otro trabajo vale, o, sea, o sea, no te permite y, vivir de, de ello, salvo que tengas alguna cosa, o seas nivel muy, muy top muy pocos, ¿no? no, incluso no es que tengas que tener un súper nivel muy top al final es encontrar tu hueco y tu espacio y, y poder vivir de ello incluso bailarinas que conozco hoy día que que están en compañías, o sé sea, que tienen que dar clases aparte, porque no Mira. les llega, ¿vale? Simplemente no es una cuestión de las compañías que hay, sino es una cuestión de que la situación de un bailarín es muy precaria, es muy difícil vivir vale. de la danza solo bailando, ¿vale? Entonces casi siempre tienes que estar dando clases. Pero bueno, yo por suerte, o sea, aquí sí que hice audiciones, castings, todo esto, alguna cosita me cogieron, pero pequeñita, al final es, haces algo pequeño. Eso pasa y es otra cosa. O haces tu propia cosa. Yo tengo mi propio solo de danza contemporánea, que ya lo he movido varias veces en uh -huh. algún festivalito. Pues te pagan por ello, haces una factura y, y a otra cosa, ¿sabes? Vale. Y vas así. Vale. entonces Pero necesitas, en general, trabajar de otras cosas. claro y, Al menos y, aquí en España, ¿eh? Claro, vale. Es, es, claro, y es, es un mundo muy sacrificado. Porque, claro, tú además sí. venías de la gimnasia artística, que es muy sacrificada, ¿no? Entiendo. Sí, rítmica. Bueno, eso, perdón, rítmica. Pero las dos, las, las dos lo son, ¿eh? O sea, qué bien. Sí. Claro, pero es, es, es muy duro el entrenamiento y demás y tal, ¿no? Y son demasiadas horas, pues no sé si al final. Claro, si no llegas, lo que dices tú, ¿no? Llegas a una edad que si no ha llegado ya eres, te consideras mayor, ¿no? A lo mejor con sí. 17 años, 18 ya eres muy mayor para la danza. No. O sea, para no, la gimnasia. No. No. Para la gimnasia, igual, si empiezas a esa edad, sí. Hombre, Pero para no. la danza, si ya llevas un bagaje previo... Sí. O sea, digamos que es una buena edad como para empezar a buscar y a moverte. Por compañías, incluso un poco más, ¿eh? En danza contemporánea, las, las edades son más altas. Vale. O sea, no... Puedes tener veintipocos o veinticinco, incluso algo más, y hacer castings y que te cojan en una compañía de danza contemporánea. O sea, claro. no... Creo que en algunas sí, en otras no, no se fija tanto en eso, sino como tú bailas. En danza contemporánea hablo, ¿eh? De, de ballet y todo eso ya no me meto porque no entiendo Ay, tanto. Creo ah. que las edades son más jóvenes. Claro, digo, ahí de momento no has hecho nada, pero igual tampoco lo descanso, ¿no? No, ¿Algún día. <risa> yo hago ballet como o hacía, porque ahí ya, ya no hago tanto ballet. Más <risa> como entrenamiento y como base que otra cosa. Vale, y bueno, y entonces haces la danza y luego entonces... Eh... Compañías y demás, y luego qué haces, porque si tienes un tienes un estudio, ¿no? O, o tienes una. Bueno. No, yo no tengo un estudio. Mira, por ejemplo, aquí donde estoy es donde ¿Sí? doy clases. No vale. es mío. Es de Paranoia Study, que es donde doy muchas clases presenciales de pilates, de animal vale. flow, de danza uh -huh. contemporánea. También doy clases. Sí. Y luego, pues yo también por mi cuenta, pues hago entrenamientos personales a domicilio o en exteriores, vale. pilates online. Vale, entonces digamos que no es que yo tenga ningún estudio, ningún espacio. Vale. Estoy aquí como profesora en Paranoia Study. Vale. Y luego por mi cuenta, pues, pues eso, hago otras cosas. Claro. No, pues ahora, ahora hablaremos, ahora hablaremos de por tu cuenta, porque supongo que a raíz sí. del, del COVID, ¿no? Y que estuvo la pandemia, supongo que empezaste a hacer clases online, ¿o no? Sí, exacto. O sea, lo que pasó. Es que, bueno, aparte, que, mm, cerrando un poco el tema de, de danza, sí. yo me di cuenta de que de, de eso no podía vivir. Yo sigo ahí uh -huh. bailando por mi cuenta. Vale. De vez en cuando puedo hacer alguna audición y tal, pero no es mi objetivo ya vivir de eso. Y ya vale. cuando una vez lo asumes, pues eres feliz, porque además me gusta mucho lo que hago. Las clases de danza, de pilates, todo esto. Y tengo mucha suerte de que hice INEF, con lo cual, pues tengo una, una vía súper amplia. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba ya dando clases de pilates, aquí con unos grupos súper bien formados de danza contemporánea. Y entonces viene, viene pandemia, ¿no? Y pues pasa lo que he pasado en muchas escuelas que tienen que cerrar uh -huh. y como alternativa pues empiezas a ofrecer pues vídeos online, clases online. Entonces yo lo que decidí hacer en un primer momento, ya no solo pa para que mis alumnos pudieran seguir haciendo clase desde sus casas, sino para que todas hasta aquí que quisieran se si pudieran contar conmigo pues me conectaba a un directo de instagram de lunes a viernes todas las tardes si no recuerdo mal era a las 6 uh -huh. la clase si no recuerdo mal de seis a siete <risa> y entonces ponía el directo hacía la clase y se conectaba a un montón de gente de repente pues las primeras semanas se, comen se conectaron pues no sé eran como 300 personas Wow. O sea, muchísimas para, para mí, ¿eh? O sea, sí, en sí, aquel sí. momento pues, pues tenía como unos, unos mil seguidores o algo así, y de repente pues empezó a multiplicar. ¿Sabes? Pues el, por el hecho de que esta chica hace directos, conectate, sigue la bla bla bla. Entonces yo seguía haciendo mis directos. Y luego lo que empecé a hacer fue grabar esos directos y empezar a subirlos también a YouTube. vale mm. Que ahí fue donde creaste el canal y demás ¿Y cómo, cómo fue el sí. paso de lo físico a lo digital? A lo mejor sin tener ni formación o sin tener ni idea de decir, ostras, ¿y ahora esto? Porque sí. esto es un mundo totalmente. O sea, sí. el tema canal, Instagram y demás. Y de repente pasar sí. de poner una foto tuya entrenando o haciendo un paso a dar clases ahí... ¿Cómo fue ese paso sí. de decir, estoy preparada, no estoy, no tengo ni idea de lo que hago, venga, me lanzo? Sí, pues simplemente tomé, como, no sé, tomé la, dec la decisión. Ya, ya tenía mi canal de Instagram, lo manejaba más o menos bien, sin subir muchas cosas. Solo subía sí. cosas de danza, sobre todo. Si te vas abajo, a lo típico que vas abajo del todo sí. de un canal, bueno, de, de mi perfil de Instagram, puedes ver que solo son cosas de danza en un principio vale. y alguna que otra foto haciendo pues tonterías ¿vale? uh -huh. um, entonces empezó a subir contenido más relacionado con lo que yo ya estaba haciendo que era pilates sobre todo y los directos que los dejaba grabados y um, ya recuerdo que el primer directo estaba nerviosísima uh -huh. estaba súper nerviosa el primer día que me puse a grabar uh -huh. Y joder, decía, porque tengo tantos nervios Si la gente no está aquí conmigo O sea, uh -huh. está al otro lado de la pantalla Pero bueno, siempre he tenido un Bastante morro Y al final cuando te subes a un escenario Pues a bailar o a lo que sea Pues viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Claro. Vas Hombre, hablando, vas diciendo la clase va. va diciendo lo que pasa es que a lo mejor Porque no lo piensas Pero si pasas de dar una clase de pilates Con 10 personas, 15 De repente que te dan 400 eh... Claro, pero pues yo no las veo Claro, claro. Sí, sí, pero, pero que en el fondo yo creo que a lo mejor te pasa a decir, ostras, estoy nerviosa porque no los veo y a lo mejor hay que 300, 400 personas que ves ahí y de... madre de Dios, que estoy llenando aquí lo que nunca, ¿no? Sí, claro, dices, o sea, igual es un teatrito chiquitín esto, ¿no? Claro. Pero yo qué sé, yo iba hablando, iba haciendo la clase como si la estuviera dando para personas que ya me conocen. Uh -huh. Y, de hecho, a veces veía los comentarios de esas propias personas y estaba bien y a la gente le gustaba, ¿sabes? Así que, y, y con respecto al YouTube, yo ya tenía un canal hecho, con que iba subiendo, pues eso, dos vídeos de danza, lo típico. A veces te pedían para audiciones un vídeo bailando, no sé qué, pues lo subía a YouTube, a lo mejor vale. en oculto o, o en público también, para que luego pudiera ver la gente. Sí. Tenía nada, yo qué sé, 200 personas ahí. En ese canal. Y claro, como ya estaba abierto, pues subí, subía los vídeos a ese canal que yo ya tenía. Vale. Y, y así. Y bueno, ¿y cómo, ¿y cómo te dio por monetizar el canal de YouTube? Porque claro, ahora, ahora creo que tienes ahí como una suscripción, ¿no? O algo solo para sí. miembros y demás. ¿Cómo, sí, cómo, sí, funciona, ¿Cómo funciona eso? Porque fíjate, eso yo no... No la había visto, no la había explorado. Está mirando un poco tu canal y he visto que uh -huh. como que tienes ahí una para miembros y más, pero está como oculto sí. no o, o cerrado. ¿Pero cómo, cómo claro. monetizas eso? Vale, primero, cuando empiezas con el canal de YouTube, primero lo que pasa es que tienes que llegar a... Para empezar a monetizar con anuncios, que es lo primero que haces sí. para monetizar, pues tienes que llegar a mil seguidores mil suscriptores sí. y, no cuántas, es, y no sé cuántas y no sé cuántas horas mil cuatro mil horas de visualización cuatro mil horas horas de visualizaciones vale. si no me equivoco sí sí ahora claro, lo digo claro. de memoria eh sí sí creo que está por ahí mm. y entonces empiezas a poder poner anuncios y me di cuenta de que de repente empezaba a subir bastante rápido um, de, de suscriptores porque es sobre todo uno de los vídeos no sé Realmente, ¿por qué? Se hizo Criquetas, viral. Se, se, está como, se hizo viral y aún, de hecho, sigue generando muchas visitas, muchas visualizaciones, que es uno vale. que tengo de pilates de hace un par de años o así. Vale. Sí, un Fíjate. par o tres incluso. Entonces, este tiene como más de 200.000 visualizaciones. Los es otros pues van teniendo ya algunos 20.000, más o menos, mm -hmm. ¿vale? Va bastante vale. bien. Entonces, por ahí empieza a haber como una media de... De unos 800, que voy subiendo 800 suscriptores más o menos al mes, porque YouTube te va dando una media. Uh -huh. Digo, pues mira, chino chano, voy haciendo, y yo voy más o menos cada mes, depende de la época, si tengo más o menos trabajo, pues cada mes voy subiendo un vídeo público, que lo sigo haciendo. ¿eh? Sí. Entonces, ahora hace relativamente poco eh, también llegué a cierto baremo. Uh -huh. Por el que YouTube también te da otras herramientas. Una de estas es miembros del canal. Ah, vale. vale ah, vale. Te, te, lo da, te lo da. en función de suscriptores. Sí. Te da como un, un apartado sí, para. También. Ah, vale, vale. Eso es lo sí, que claro, yo no lo sabía. Y de dónde sí. has sacado esto. Vale, vale, vale. Exacto. Es como una herramienta más que te da YouTube para que puedas seguir monetizando y creciendo. Vale. Entonces, yo antes de utilizar miembros del canal, que lo tenía ahí, ya lo había bicheado, ¿sabes? ya sí. había echado un ojo a ver cómo funcionaba. Pero vale. yo tenía otra plataforma que se llamaba Tribucula, que ya cerró. No era mía, era pues, eh, pues una chica que abrió una plataforma online de entrenamiento. Vale. Entonces, Tribucula me propuso subir contenido llevándome un porcentaje. Y yo subía contenido ahí, suscriptores que van de mi parte, pues yo me llevaba un porcentaje. Y vale. me iba bien, tal. Pero, ¿qué pasó? Que ¿Qué cerró? como muchos, que cerró, porque muchas cosas así que abrieron en pandemia, si no les metes mucha caña, pues cierran, sí. ¿vale? Porque necesitan mucho trabajo, parece que no, pero necesitan mucho estar ahí y publicitar y todo. Cerró, entonces dije, bueno, pues con todo este material que tengo va siendo hora de que mire todo esto de miembros del canal. Claro. Entonces, ahí puedes generar diferentes niveles de suscripción, porque al final no deja de ser una suscripción. Como quien paga, no sé, eh, dos euros al mes por recibir, mm, o, yo no sé, un diario digital online, me lo invento. Vale, vale. Pues esto es lo mismo. Yo invento tres niveles de suscripción en el cual tú puedes obtener clases exclusivas vale. que no están públicas en mi canal. Vale. ¿Vale? Entonces, y, básicamente y, es contenido y, extra. Y, ¿Y estableces niveles de suscripción de, de dinero y de dificultad? Sí. ¿Dentro de cada de nivel. nivel? O sea, me refiero, tienes de... el nivel 1, que es el básico, por decirlo así, no sí. que pongamos sí. que tienes básico, pro y premium. ¿Eso tiene que ver con sí. dinero y, o, y con nivel o esa parte? ¿Alguien puede ser básico y tener nivel 3, por, por decirlo así? Uh -huh. Yo podría veo? dividirlo a lo mejor por niveles, pero no es, no es algo que haga yo. Lo que hago es dividir por a cuanto mayor es tu aportación monetaria, ¿Vale? pues más recompensas recibes. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, en mi caso, las recompensas son sobre todo clases. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el primer nivel, es un nivel que yo, yo les he puesto, como llamo a, a mi gente, empecé a decir Hola, caracola, la caracola, <risa> pues les llamo caracolas. vale Entonces, ¿Vale? el primer nivel se llama caracolita. ¿Vale? En este no hay clases, pero sí que tengo... Eh, tengo en cuenta la opinión para qué clases quieres que suba, tienes eh, prioridad a la hora de responder comentarios y luego pues creé unos emojis para que puedan utilizarlos. Vale. El segundo nivel tienes una clase, dos clases al mes, ¿vale? Dos clases, dos al mes. Clases de, ¿vale? dos clases extras al mes, que son clases de 55 minutos, una hora. Y en el nivel, que ese se llama caracola, y en el tercer nivel, que se llama super caracola como no, vale. <risa> tienes una clase cada semana nueva. ¿Cada semana? Cada semana. ¡Ostras! Vale. Y, Entonces, y ¿el saco de precios? No, uh -huh. pues es eso. Al final se trata de recompensas. Claro, ¿vale? pero, pero y una pregunta. Tú cuando haces una clase, ¿vale? Para los super caracolas una a la semana, ¿la haces de nivel básico, de nivel avanzado? Porque en esto Es un de... nivel medio. Es un, nivel, es un nivel que cualquier, sí. lo digo para la audiencia, digo es un nivel sí. que cualquier persona a lo mejor que ha sido un poco sedentaria podría hacer. A ver, si es en plan no has hecho casi nada, casi nada, nada en tu vida, pues entonces igual te va a costar un poco. Vale. Pero lo bueno de las clases es que yo suelo dar opciones dentro de la sesión ah, vale. para que tú puedas acogerte a ellas en plan... Pues me lo invento. Si no puedes hacer una flexión en plancha extendida, pues pones las rodillas en el suelo vale, y tal. Vale, Tenés claro. dos opciones. Uh -huh. Entonces, yo siempre animo a que la gente empiece. Claro. Si, por ejemplo, no llegas a hacer 10 repeticiones del ejercicio que pro propongo, pues haz 5, y claro. el próximo día igual puedes hacer 6, y el siguiente vale. igual puedes hacer así. Vale. ¿Vale? Pero pues son unos. Es un contenido más de un nivel medio. Uh -huh. Y con adaptaciones en ciertos momentos para que tú puedas elegir si quieres hacer un poco más o si quieres hacer un poco claro. más. No, sí El ejemplo que has dicho de la flexión, que si no pueden hacerlo apoyen sí. rodillas y, y demás y así, sí. bueno, así va el nivel y demás. ¿Y, y, qué, tal, y qué tal ese canal? ¿Ves que hay aceptación, que gusta? Porque ahora, claro, en pandemia estaría eh, es lógico, pero ahora la gente tiende más ir al gimnasio, lo sigue usando... ¿Ves que la gente no tiene tiempo y prefiere verlo en su casa online? Porque es, es... Uh -huh. la gente muchas veces va al gimnasio por hacer, estar en social, ¿no? De ver otras sí, personas sí, sí. y sin embargo hay otros que les gusta además ¿Pero qué tal la aceptación ves ahí a la hora de tus supercaracolas o caracolas? Pues, pues muy bien, o sea, lo, es, a mí yo pensaba, bueno, a ver, igual hago esto. Igual uf, no se apunta a nadie, o igual se apunta a alguien. O sea, ahora llevo más o menos con unos, diría que llevo unos tres meses, creo, con, con esto abierto, vale. y hay como 25 personas suscritas. Vale. Eso ya me dice, y lo claro, que sé, a lo mejor cada cierto, ah, pues mira, otra persona que se ha hecho caracolita, y a lo mejor claro. luego puede subir de nivel. Ah, pues ahora <risa> ha subido de nivel esta persona, y yo veo el listado. Claro. Y de ahí con unas 25 personas, pues ya a mí ya me parece flipante. ¿sabes? Porque es gente además con la que puedo interactuar. Tenemos como eh, la comunidad, tiene un, tengo un canal también privado en el que puedo hablar solo a las personas que son vale. miembros del canal. También uh -huh. puedo hablar a todos, que también lo hago. O sea, vale. No dejo una cosa, no, no quita la otra. Sí. Yo sigo subiendo contenido público. Claro. Pero también ofrezco a, a todas estas personas pues, un, poco, un tracto un poco más personalizado. Voy escribiendo, ahora es, uh -huh. contarme qué os ha parecido esta clase y así. Y te iba a decir... Sí, sí, perdona, sigue, sigue. Y entonces... No, dime. Bien. No, no, bien, que bien, la... Entonces... A, la hora, a la hora de crear contenido, porque muchas veces hay gente que tiene muy... Eh... Le cuesta mucho crear contenido, en tu caso son clases. Eh, tú te programas las clases y ya reciclas todo eso contenido para usarlo en todos los sitios. Es decir, tú coges la clase que tienes ahora... Igual ahora tienes dentro de un rato Pilates. Esa clase ya sí. la tienes y la subes a YouTube y la reciclas para otro sitio y... ¿Lo vas haciendo así? o ¿Te programas como, o, o vas sobre la marcha de, bueno, hoy voy a hacer una de estas? Pues mira, yo cada semana, eh, sobre todo me programo, las, las por un lado, las clases que hago presenciales, eh, porque es, es un nivel un poco diferente al que hago online. Vale. Digamos que es un poquito, más, un poquito más suave, no mucho, pero un poquito más suave. Online, Entonces, es más lado, online es más cañero. Online, presencial, que eso también es otro grupo que yo tengo, vale. no tiene nada que ver con YouTube un uh -huh. grupo de pilates online presencial con chicas que se conectan cada lunes y cada miércoles a las siete y media, vale. se conectan conmigo online y tenemos un grupo privado de WhatsApp y vamos hablando y yo les vale. planifico también clases. ¿Vale? O sea, esto es otra cosa más. Madre mía. sí sí <risa> para, ser, para ser una chica normal eh, eh, no paras, ¿eh? <risa> lo, tengo, lo tengo organizado. Aunque voy de aquí no está organizado. Entonces, yo cada semana pues tengo venga esta semana en clase de presencial pues voy a hacer más piernas con por ejemplo con bandas elásticas y con aro vale. y hago toda esa semana y luego en el pilates online lo que hago es planificar todo el mes vale yo lo tengo planificado Esta uh -huh. planificación se los paso a mis chicas grupo online por email además uh -huh. añado clases extra que ya son grabaciones de las que hemos hecho en otros meses, para que vuelvan a repetir la clase. Toda una planificación que solo tienes que clicar el enlace y te lleva a la clase. ¿Vale? ¿Vale? Lo que yo hago con las clases online es grabarlas. Las grabo todas. Y con esa clase online, que es una clase súper guay súper completa, grabada, algunas de ellas son las que edito un poquito para quitar los trozos aburridos y son las que ofrezco a miembros del canal. ¿Vale? Porque son clases Súper completas. Vale. ¿Vale? De ese modo optimizo un poco el tiempo. Y las chicas que están en miembros del canal, chicos, en miembros del canal, tienen una clase súper guay y súper especial. Uh -huh. Y las de Pilates Online la hacen en directo conmigo, con correcciones en directo. Vale. Claro, las que hacen Pilates Online conmigo pagan un poquito más porque ese servicio es claro. en directo, están sí, sí, conmigo sí. con WhatsApp, hablamos, resolución de dudas. Claro. Hay un feedback todo el rato. Vale, vale, vale. Es cierto vale. que en, en miembros del canal, como es la clase, ellas la hacen y ya está, no tienen tanto feedback mío en, directamente, pero uh -huh. si quieren pueden escribir, pues contesto y eso también lo contesto. Intento siempre contestar muy rápido a los comentarios. Que, que es mucho curro, ¿eh? Sí. Es, más, es. Más, luego, más luego tus clases presenciales, presenciales. sí. sí. <risa> Okay. Bueno, y ahora vamos al tema que a mí me gustaría hablar mucho del de animal flow. De repente, cómo descubres sí. el animal, cómo descubres sí. el animal flow. Y cuenta, cuenta un poquito a la audiencia un poquito qué es el animal flow, porque yo creo que es no es, yo creo que es algo relativamente nuevo aquí en España, ¿no? O yo, o yo por lo menos lo he descubierto hace poco, ¿eh? Sí, sí, relativamente, porque uh... Hay chicas y, y chicos que llevan mucho tiempo haciéndolo, solo que creo que ahora está sonando como más. O sea, yo, yo descubro Animal Flow por, por Alberto, que es un compañero de la Universidad de Hecho. Uh -huh. Y pues, Nos reencontramos hace unos años por aquí, por Barcelona, en un taller así eh, muy chulo, de movimiento así más natural y de otro tipo de entrenamiento como mucho más divertido y diferente. Entonces descubro que en ese taller hace un, un un trocito, un tastet, un... ¿No me sale la palabra en castellano? Un, ¿Una prueba? Sí, como un, dentro del taller, sí. que era dedicado a pues todo movimiento así más, más natural, diferente, hace sí. un trozo de Animal Flow. Vale. Y entonces yo hablo con el ostras, qué guay esto, cómo lo has hecho, dónde se hace, bla, bla, bla. Entonces, empezaba a recibir pues, la información de dónde se hacen los talleres, tal, y me apunto a un taller online de Animal Flow para ser instructora. Vale. Hay tres niveles ahora sí. mismo. Entonces, yo tengo el, L, el, L1. el L1. El L1, vale. Sí, y ahora estoy, que he hecho la, la formación del L2, falta presentar el examen. En breve, en breve lo haré. Que son, que son, que son difíciles, son difíciles, ¿eh? Bueno, hay que hacer un flow, presentarlo online, bueno, bien, son diversas cosas. Sí, pero tienes que sacar al mínimo un ocho y pico, ¿no? Pues tienes que sacar, de... es que el instructor, el que te evalúa es el que te va haciendo los ticks en diferentes puntos y, y sí, tienes que... tienes que aprobar, como con todo. No, no, tú no, sabes no. Lo que, o sea, tú sabes claro. lo que tienes que hacer para sí. probar. Y, sí, ah, sí, ah, ah, vale, porque yo, yo, voy, yo voy aquí donde estoy yo a, sí. a Animal Flow ahora Y el chico vale. tiene el nivel 3 y, sí. los, y te dice que es muy difícil porque piden en el nivel 3 Le pedían el mí, nivel 3. mínimo para, no sé, ah, no sé si se fue al nivel 3 o en claro. todos, Pero mínimo tienes que sacar un, un 8,7 mm. En el nivel 3 es probable la, que Para probar. Que sí. En el nivel 2 yo sé, pues todas las no, cosas o sea, que tengo que típicos, hacer, todo vale, lo que tengo que hacer mi flow. Vale. Y la verdad es que no te sé decir ahora si tengo que sacar en ese... De... Ya, ya te he puesto nerviosa, uh, de, ostras, que tengo que sacar nota. No, no, no, no. Porque yo estoy muy segura de mí misma. Claro, me da claro. Bien. O, oye, y uh, a ver, y una cosa que te digo, porque me, me está pasando, ¿por qué es todo en inglés los movimientos? Que no... O sea, ya de por sí cuenta, cuenta un poquito lo que es en Animal Flow, porque estamos hablando, pero la gente sí. no sabe lo que es, porque... Yo, vi, yo había visto vídeos en YouTube En Instagram sí. y tal Y digo, ah, voy a hacerlo Y claro, llego ahí el primer día y no Tienes que levantar mano mano y pie cambiado Moverte sí, así y sí, tal sí, Y ya sí, solo sí. eso ya te hace pensar De una manera que digo Ostras, sí. que te, tienes que estar con un nivel de concentración Exacto exacto Que, que es brutal, eh O sea, solo la tontería sí. esa de Mano mano izquierda, pie derecho y eh, sí. Solo eso, que parece una chorrada Y, de, ah, claro. y dices, ostras entonces, ¿qué es el Animal Flow? Vale, yo lo describo así, ¿vale? Animal Flow no deja de ser un entrenamiento funcional en el que trabajas con tu propio peso, ¿vale? ¿vale? Hay algunos movimientos que están asociados a movimientos animales, pero no todos, o sea, es decir, también mezcla algunos estilos, puedes ver cosas parecidas al yoga, puedes ver cosas de capoeira, tiene como cositas de cada cosa. Vale, pero para mí lo interesante del Animal Zoo es que aparte de, de entrenar con tu propio peso corporal todo el rato sobre manos, sí. no necesitas ningún material, pies descalzos, ¿vale? Estás ahí conectando con tu cuerpo a tope. Eh, también trabajas coordinación y trabajas una concentración brutal, tú lo has dicho. Sí, sí. Sí, ¿vale? sí, sí, y sí. al final no deja de ser un entrenamiento diferente a lo que estamos acostumbrados en plan, venga, de repeticiones, Ahora hago pues, esto y todo el rato el mismo movimiento. Entonces, mmm, para mí es algo mucho más interesante que entrenar pues, no, no, lo, lo típico, ¿vale? Es, deja de ser lo típico para entrenar, centrarte en, en, en tu cuerpo. Es verdad que el aprenderte los nombres cuesta un poco, pero también hace trabajar claro. la mente. Hombre, lo, <risa> la mente lo, claro, los nombres, sí, pero ver, cuéntame cuántas, cuántos animales hay. Porque, bueno, yo solo he visto el cangrejo, el mono... La bestia. Claro. Y el no, pienses en, no pienses tanto en animales como en eh, figuras, en ejercicios. Es sí. decir, pues este ejercicio tiene este nombre, este ejercicio tiene este otro nombre, este tiene otro nombre. Esto al final se, es, es un método que se inventó pues, eh, Mike, que es el que inventó el animal Flow. Es estadounidense, uh -huh. si no lo estoy diciendo mal, creo que sí. <risa> Entonces. Él inventó estos nombres y el que de que se digan todos los nombres en inglés. Tú puedes decir la llamada en castellano o en el idioma de la persona, pero mm. al final el nombre sí que lo estás diciendo en inglés. ¿Por qué? Porque tú te vas a, yo qué sé, a Londres y haces una clase de animal, animal Flow y la vas a entender. Aunque no sepas inglés, si tú sabes los nombres, yeah. podrás claro. hacer la clase. Te vas a China <risa> y podrás hacer una clase de Animal Flow. Te vas a Italia y haces una clase de Animal Flow. Te vas a donde sea y haces una clase de, de Animal Flow y... Y la haces y la comprendes. Y no sé qué no sé. son. Sí, sí, sí. Pero Y no se te, ha, no se te pasa por la cabeza traducirlo todo y hacerla ahí a nivel. Porque yo, yo sé que es verdad que, vale, te vas a China y vas a hacer Animal Flow, pero a lo mejor la gente no deja China y la gente dice, oye, pues a lo mejor me renta más Animal Flow en castellano que. No lo sé, ¿eh? Yo te digo, una, te doy ideas, ¿eh? Que se me acaba de. No podríamos ¿no? hacer. Animal Flow en castellano porque Animal Flow es una marca registrada al final. Tú no puedes... Ah, vale. Eh, ah, es una marca registrada. Vale, vale. Claro. Vale, vale, tú vale. no puedes cambiar algo que, que es una marca registrada y que ya existe. Está bastante controlado todo esto. Uh -huh. De hecho, yo no puedo poner hacer, hacer clases de Animal Flow y colocarlas en YouTube. No podría. No se puede uh -huh. hacer eso, ¿sabes? ah No, no se puede. Sí que es verdad que luego ahí no, no se puede. O sea, de hecho, tú firmas un contrato en el que Ah, no, vale, puedes... no, no, no lo sabía no lo sabía no tenía sí, ni idea porque es como por ejemplo pilates no es ¿Sí? una marca registrada tú puedes decir yo estoy diciendo yo hago pilates ni yoga yoga tampoco es marca registrada vale pero por ejemplo mmm, no sé me lo invento aquajim creo que sí. fue una... o zumba zumba que todo el mundo lo conoce ¿Está zumba registrado? es una marca registrada claro pero ¿y no pero puede dar, puedo no poner que hago zumba si no me he formado en zumba ah si no te has formado en zumba no sí, puedes ahí dar... viene Ah, vale, claro O sea, si tienes el una título de Zumba Claro Vale Yo puedo decir No, yo no hago Zumba Hago clase de eh, eh, qué sé de baile, eh, ritmo de, Claro, ritmo Me Cambio sí, sí. el nombre claro. Y entonces A otra cosa Pero vale. claro Animal Product tiene unos movimientos marcados Y tiene todo, toda una serie de cosas O hay gente que, por ejemplo puede hacer entrenamiento natural y habrá algunos pasos comunes, eso puede ser claro. lo que tú no puedes hacer es enseñar Animal Flow tal y como es Animal Flow e inventarte y cambiarle todos los nombres porque es una marca registrada y, y, de, es claro, y de momento, oye, tú al tener formación de danza contemporánea y gimnasia y demás eh, ¿te cuesta poco imaginarte coreografías? Uy, te has quedado congelado. Ay, sí, espérate. Ahora, sí, ahora, ahora. ahora. vuelve a repetir, que te voy ahora, a Sí, sí, ahora, sí. Que, que al tener formación de danza contemporánea y gimnasia y demás, al hacer la, el animal flow, que si se te ocurren. Que ¿Te notas tú que puedes hacer coreografías más fluidas o que, o que no te cuesta? Porque cuesta. Pero supongo que al tener esa formación, te, te resulta fácil. A mí lo que me pasa es, al, creo que es al revés de lo que dices, me resulta más fácil el Animal Flow porque he hecho danza contemporánea. Claro, bueno, claro, claro, No, no. a eso a eso me refiero, ¿Sabes? el Animal Flow te, te, vale. te, te, te resulta mucho más fácil al haber hecho danza. Claro, Exacto, me... sí, sí, porque sí. al final la coordinación, eh, el recordar los movimientos, todo eso me resulta fácil, incluso ya cuando empecé a hacer Animal Flow, dije, Usted, si es que, si es que, yo pensaba, si este movimiento lo hago yo en danza contemporánea, un claro. montón de veces, ¿sabes? Entonces, claro. y como mi danza contemporánea, mi vuelo, y de acrobacias también, mezcló cositas, pues, pues me resulta fácil por ahí. Que no quiere decir que no me acabe hecha polvo también, ¿eh? como todo. Yeah. Yeah. Pero sí que es cierto que me puede resultar un poco más fácil por, por el hecho de haber hecho danza, y... eh. ¿sabes? De no alguien que venga <risa> no sé, de crossfit, por ejemplo, me lo invento, te claro. puede costar un poco más porque no estás acostumbrada a hilar según qué movimientos, a ponerte según qué posiciones. Claro. ¿Y, y qué te iba a decir yo? La gente cuando empieza a probar el Animal Flow, eh, está, claro, evidentemente habrá gente que le encantará y demás, pero eh, ves que hay gente que puede frustrarse un poco o que, le, o que lo vea muy difícil porque no es fácil, eh? Si no es coordinado, lo no veo, o sea, te puede llevar a un nivel de decir, ostras, es que esto claro. es muy difícil. Claro, yo creo que ahí entra en juego también un poco el profe, es decir, lo, la forma de enseñar, eh, que tú vayas eh, en 300 en un grupo de iniciación, pues que podáis ir más o menos a la par con ese grupo, ¿vale? Entonces, eh, apoyar mucho, si yo, por ejemplo, ahora el grupo que está un poco más avanzado y viene alguien nuevo, pues si en la primera clase, y a, a, a las personas que hacen la clase ya les va bien y todo, pues intento ir un poco más tranquila. ¿Vale? Entonces, decirle: Mira, si no te agobias con los nombres al principio, eh, si necesitas descansar, descansa, sobre todo las muñecas, La que muñeca. al principio se cansan un montón. Entonces, yo le digo: mmm, No te voy a pedir, de hecho, ni aunque lleves tiempo voy a pedir, o sea, vale. que, que vayas al lío. Tenías algo para disfrutar, entonces siempre digo que cuando necesiten descansar un poquito, que descansen. Uh -huh. yo, ya, yo también ya intento dar los respiros que pueden necesitar, vale buscando un poquito que las personas se cansen, evidentemente, nah, no nah, es algo nah. light, nah. pero si viene alguien nuevo, intento que no se frustre. También puede ser que no le guste, oye, no, nah. no le gusta a todo el mundo, evidentemente, y si tienes problemas en las rodillas, pues entiendo que puede ser un poco nah. Eh, nah. frustrante. Porque hay formas de adaptar, pero es verdad que al final pues, carga mucho todo lo que sí. es las muñecas y las rodillas, un poco en según qué posiciones. Claro. Entonces, y, sí, yo siempre digo, no puedo gustar a todo el mundo. Yo, como profe, y el animal flota, un poco le, le puede gustar a todo el mundo. Es cierto claro. que, que mola y es algo nuevo, y hay mucha gente que le gusta, pero al final cada uno tiene que encontrar lo que le guste. No, no está, está clarísimo. Pues, Choche, ya llevamos ahí casi el tiempo que hemos Leía dicho. Sí, sí, fíjate. ¿eh? Al final al final has tenido para hablar cositas de ti, ¿eh? Para ¿eh? Sí, que, sí. que en principio decías, ostras, no sé, pues mira, al final sacas ahí cositas. Vale. Pues ahora es como digo yo, tu momento de, aunque ya has hablado un poco de ello y tal, pero para que recordar un poquito Instagram, redes, etcétera, sitio donde trabajas, donde te pueden encontrar, sí. etcétera. Pues mira, a ver. Estoy en Castell de Cels, Barcelona, en la escuela que se llama Paranoia Study. Hago vale. pilates, hago danza contemporánea y animal flow allí. Después tengo grupos de pilates online, eh, presencial online, digamos, ¿Sí? eh, y esos son los lunes y los miércoles a las siete y media. Esto básicamente es contactar conmigo a través de Instagram. Mi Instagram es choche vale. barra baja conde. Vale. Y ahí podéis hablar conmigo directamente Y si os interesa online Pues también lo podemos hacer online Y luego, para gente que necesita un precio más asequible Pues miem miembros del canal ¿vale? vale Al final es un precio súper asequible eh, El nivel que tiene más clases Que es una clase por semana Son 8,99 Si no me equivoco Y tenéis vale. una clase nueva cada semana Y ese sale súper asequible Aparte de las clases, todas las públicas Que tenéis en mi canal de YouTube Choche Conde también, TikTok, Choche vale. Conde también. Ah, también. ah, también tienes TikTok, vale. O sea que También tengo TikTok. Estás en, estás en todas las redes, perfecto. Oye, pues... <ríe> en todo. Bueno, menos el, en... En Twitch. En, en tu... ya, eso ya sería demasiado, ¿no? Pues... La vida me y en Twitch claro, Hombre, claro, ¿no? Y además ya sería muchísimo... Pues, eh, Choche, muchísimas gracias. Sí, me resistía al TikTok porque no me daba. Sí, bueno, pero ahí puedes reciclar y demás, pero nada. Que, Choche, sí, exacto. Mu muchísimas gracias por el rato este que hemos pasado. Hemos aprendido un montón. Ahí el YouTube, que yo no sabía lo de esto de miembros, que dependiendo de ya la gente que tienes sí. puedes crearlo, que seguro que es súper interesante. Y bueno, el Animal Flow, sí. el Pilates y todo. O sea que muchísimas gracias. Sí, sí. Pues de nada. Ale, un placer. Así que nada, un placer. Y... Hasta luego. Hasta Ale. luego. Chao. Chao, chao.